Mira, cuéntame qué es lo que sucede. Mi hermano ese día que no aparece, <coughs> vengo al cuartel de aquí de, de San Francisco y me mandaron, pa, me enseñaron una foto y me dijeron ese. Yo le dije sí ese. Me dijo Di que ve al palacio. Que él está ahí. Cuando voy al palacio me dicen que no, que él no está ahí, ni ha llegado nadie con ese nombre. Entonces cuando vuelvo otra vez al cuartel ahí, a San aquí al, al destacamento, comienzan con un divario de que este? este, este, este. Y le digo, yo tú no me puedes estar divariando, porque si yo tú me enseñaste una foto ahora de y yo te dije que esa, me mandaste para pa el palacio y no está allá, tú no me puedes estar divariando. Y por eso yo vengo aquí a ponerle la denuncia, porque tiene que aparecer vivo, muerto, si está preso, me digan si está preso una cosa o la otra, pero que no lo estén escondiendo. ¿Cómo se llama tu hermano? Le dicen criatura, él se llama Luis José Adames. ¿Desde cuándo está desaparecido Hace, no recuerdo bien, pero hace más de 20 días o un mes y pico que nadie sabe de él. Entonces se suenan unos rumores de que Anke estaba preso. Son otros rumores de que antes le dieron unos cuantos tiros que estaba en el hospital, pero mentira, no está en el hospital. Entonces voy al destacamento, me enseñan una foto de él, que lo mandan para el palacio y del de palacio me dicen que no está allá. Y cuando vuelvo al cuartel me dicen que. Que, que un divaredo y una banda, entonces si no, nadie lo ojo, que aparezca el muchacho y punto. Ok, entonces, ¿dónde reside él? En el indio, allá en el Villa Riva. ¿En Villa Rivas Del indio. Ajá. Ok, entonces, pero nadie se ha comunicado con él. No, nadie, nadie sabe nada. Los ni... únicos rumores que se han dicho que él estaba en el hospital, que le dieron unos balazos, por eso salimos a averiguar, y cuando yo vengo aquí, eso es lo que pude averiguar. ¿En el hospital ustedes fueron? Sí. ¿Qué le dijeron? Que no, que no ha llegado nadie con, con el nombre sí. de él. Entonces, ¿quién te dice a ti en o sea en el destacamento? ¿Policía o la fiscalía? Uno de los de Discrim. Sí, me enseñó dijo? una foto y él me dijo, ¿es ese? Yo le dije, sí, es ese. Y él me dijo, pues ve al, al palacio, que está en el palacio. Y cuando voy al palacio, mentira, ni está en el palacio, ni ha llegado nadie con ese nombre. Y cuando vuelvo allá al destacamento, él lo único que me empezó a enseñar un viaje de foto y nunca volvió a enseñarme la foto de mi hermano. Entonces, ellos no me pueden estar invariando a mí porque nadie es loco. Si ellos lo están escondiendo, ¿será que es lo que quieren, piensan comer. Si está vivo, si está muerto, si lo matan, que digan una cosa o la otra, pero que no me lo encondan. ¿Ustedes ¿No se han comunicado con algún amigo de él o no, algo? nada. ¿Nadie sabe nada de él? Nada. No. ¿Él tiene esposa? No. ¿Novia? No. ¿Tampoco? Su familia, que estamos que se queda buscando. A a ¿Qué llamado tú le haces a las autoridades y a la Fiscalía? Que averigüen si él está preso sí o no, si está en la fortaleza o dónde está tiene una madre que está sufriendo allí por él y yo que soy su hermana también necesito saber una cosa o la otra okay. entonces tú dices tú fuiste de destacamento, sí le dijeron que compraron una foto sí. una foto alguien de Dicrim uh -huh. entonces luego tú o sea, te dice a ti que está en el palacio de justicia y no está allá viene a la cárcel de aquí el palacio de justicia y no, no está allá quién te dice o sea en el palacio de justicia quién te lo dice quién te confirmó eso uno ahí de Dicrim yo no sé cómo se llama en el palacio de justicia no, eh, en el cuartel para que me el... Pero te pregunto: en el Palacio de Justicia, en el destacamento del Palacio de Justicia, ¿quién te dice a ti que no está ahí? Los lo que estaban ahí, donde estaban los presos abajo. Policía. Sí, y buscaron de. de... El Estado. Ajá, y buscaron cinco días antes, por pues, si acaso, y tampoco.